Music Hola, soy Piero Yechere, jefe de la División Informática del, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La, la Clínica Ágil yo diría que es un proceso, es un proceso de transformación, una manera distinta de pensar las cosas y que eh, tiene muchos desafíos para los equipos, principalmente en temas cultural. Eh, uno tiene que como soltarse y, y, y hacer cosas que, que quizás nunca había hecho. La Clínica Ágil es una invitación... A, a dar un salto a una nueva forma de trabajo y que esa nueva forma de trabajo nos permite ser más ágiles, nos permite ser eh, más eficientes en el uso del tiempo. Y yo creo que eso es bastante interesante. Eh, el ministerio, normalmente el equipo de trabajo dentro de la info, era un equipo eh, bastante jerarquizado, con el jefe de proyecto y, la, y toda una estructura bien rígida. Hoy día eh, eso ya no es tan así y, y aprendimos a que eh, al final son dos personas. Eh, y que podemos relacionarnos eh, más allá de, de las jerarquías que están establecidas y, y eso también ha mejorado mucho la comunicación, ha mejorado el flujo de información entre diferentes equipos de trabajo, eh, las reuniones que hacemos todos los días frente al tablero eh, donde conversamos los problemas que tenemos eh, son muy ricas y eso claramente fue eh, producto de la clínica. Dos proyectos que han sido bien exitosos y, y conocidos por el parte de la gente que ha hecho el ministerio uno es el tema de la reserva de horas en línea que es para que la gente pueda eh, reservar su hora cuando viene a atenderse al Serviu y que ese proyecto la verdad lo hicimos en muy poco tiempo algo así como dos semanas y, y yo creo que pudimos hacerlo porque estábamos eh, siguiendo esta metodología, estábamos trabajando de acuerdo a lo que aprendimos en la clínica. Es una metodología muy interesante que nos ha traído muchos beneficios como división principalmente el, el flujo de comunicación en los equipos de trabajo, la manera en cómo cada desarrollador se involucra, no sólo con un proyecto, sino con todos los proyectos de alguna manera, que es capaz de compartir sus conocimientos de una manera mucho más fluida de, de, de, de lo que antes eran una estructura más jerarquizada. También nos permite tener visibilidad al instante de lo que está haciendo cada uno, o sea, es cosa de, de pararse en el tablero y ver en qué está trabajando cada uno y eso también permite eh, quizás reorganizar en, en algunos periodos de, de, de conflicto donde hay que hacer cosas muy urgentes y que hay que reorganizar, entonces rápidamente uno puede eh, hacer ese trabajo, digamos. Creo que eso en eso hemos ganado mucho y, y eso es algo que, que sin duda eh, yo recomendaría digamos a alguien que, que a lo mejor tenga ese problema de, de, de echarle una mirada a, a, esta, a esta forma de trabajo y, y, y ver la clínica como, como una posible solución.